alimentaria. El gobierno de Jalisco otorgó un recurso de 26 millones de pesos a la Unión Regional de Porcicultores del Estado, esto para la conformación de un fondo de aseguramiento que servirá para accionares ante enfermedades exóticas, incluida la fiebre porcina africana. En el marco de la Feria Brasileña CIAPS, 2022, el presidente del Come Carne, Ernesto Hermosillo, lamentó que el gobierno federal mexicano frene el desarrollo sustentable de la industria cárnica al dificultar la implementación de energías limpias.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 La FAO indicó que después de mantener una tendencia alcista durante seis meses consecutivos, en julio los precios internacionales de los cárnicos se mostraron a la baja. Respecto al cerdo, se informó que las cotizaciones globales se estancaron debido a una demanda estable. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.